Hola, buenas, mis amigos, ¿cómo están? Hoy estaremos hablando de Spotify, que es una de las plataformas más exitosas de música, si no es ya la más popular. Recientemente publicó que fue lo más escuchado en este año 2022, destacando a cinco artistas que fueron los favoritos de los usuarios en todo el año. A continuación, el top 5 artistas más escuchados en este año según Spotify. Y en el número 5 tenemos el grupo surcoreano BTS, con los miembros Yo soy que debutaron en el 2013. Desde ese momento han tenido una gran trayectoria, con un total de 9 álbumes de estudio y 6 álbumes recopilatorios. Este año sacaron el álbum Proof, que cuenta con 35 canciones. Es increíble el tremendo furor y sonido que provoca esta banda siendo escuchados en todo el mundo Incluso provocando que cuando escuchamos alguna canción de K-Pop Pensamos inevitablemente en ellos En el puesto 4 The Weekend, El cantante y compositor canadiense Que canta canciones con temáticas como el escapismo, el romance y la melancolía Que sacó su primer mixtape en el 2011 llamado House of Balloons. Ya luego sacó 5 álbumes de estudio, contando el de este año llamado Down FM, con 16 canciones. The Weeknd es de esos artistas que música que saca se convierte en un éxito. De esa manera se ha mantenido tan alto en las listas de Spotify, siendo uno de los cantantes más importantes de nuestra generación. El tercer artista más escuchado es el artista canadiense Drake, que primero se hizo conocido como actor ya que salió en la serie Degrassi: The, The Next Generation, interpretando a Jimmy Brooks, su primer álbum fue en 2010 llamado Thank Me Later En total lleva 7 álbumes de estudio y 3 recopilatorios, contando el de este año el álbum llamado Her Loss junto con 21 Savage, que cuenta con 16 canciones Drake ya está acostumbrado a tener éxito y tener ya varios temas clásicos en su repertorio un artista que con cada tema, álbum o colaboración crea un hype inevitable siendo una de las figuras más importantes del rap en la actualidad. En segundo lugar tenemos a una de las artistas más populares que es Taylor Swift. La estadounidense que debutó con sus primeros sencillos a mediados de 2007, lleva un total de 10 álbumes de estudio y 7 álbumes recopilatorios, contando el de este año llamado Midnight's con 13 canciones. Taylor Swift es una de las artistas con la fanbase más grande y leal entre todos los artistas que ha ido acumulando en todos estos años, en todo este año se la ha pasado entre los artistas más escuchados del mundo entero. Y para el puesto número 1, y por tercer año consecutivo, tenemos al ultra famoso artista puertorriqueño Bad Bunny. Desde que debutó en 2013 sacando canciones en Soundcloud, poco a poco fue tomando demasiada popularidad y luego de tener problemas con su antigua disquera, llegó a sacar 6 álbumes que fueron un éxito. Contando el de este año llamado Un Verano Sin Ti, que cuenta con 23 canciones, Benito se ha apoderado de todo el verano y de todas las discotecas con este último álbum. Al día de hoy, todavía en diciembre, su top 5 de canciones más escuchadas es de su reciente álbum. Sin duda es impresionante que ya haya llegado tan lejos cantando en español. Pero recuerda que la última opinión la tienes tú. Coméntanos cuál fue tu artista favorito. No olvides dejar un like y suscribirte para estar atento a todos nuestros próximos videos. Hasta luego.